Las rivalidades más grandes que existen en Latinoamérica la protagonizan la selección argentina y la mexicana. Por cientos de historias que hay detrás, la suerte o diferentes factores es que siempre ha sonreído a Argentina más que a México. Por eso, antes del partido que se presenciará el sábado 26 de noviembre, ya se suscitó un hecho que hizo que se enfrentaran fuera del campo los hinchas de ambas aficiones, dejando varios heridos. Aunque antes de entrar en detalle, vamos a hacer un pequeño resumen del por qué existe esta gran rivalidad. La Copa América de 1993. Si una eliminación en fase final duele, una final perdida es sin duda el máximo dolor. Eso lo que vivió el tri en ecuador cuando en 1993 se enfrentó a argentina en el partido por el trofeo un doblete de Gabriel Bautista le dio el título a los pamperos. Copa Confederaciones 2005 Argentina y México habían terminado la fase de grupos y pintaban como candidatos para llevarse el trofeo. Sin embargo, y tras enfrentarse en semifinales, después de un 1 a 1, el partido se definió por penales, en los cuales ganó Argentina con un marcador de 6 a 5. Copa del Mundo 2006 La selección de Ricardo Lavolpe la recuerdan millones de aficionados mexicanos por el buen estilo de juego y por hacerle frente a Argentina en octavos de final. Después del gol de Rafa Márquez, vino en tiempo extra el gol de Maxi Rodríguez, que destruyó por completo la ilusión de los aficionados mexicanos. Copa América 2007 México había hecho una gran fase de grupos, ocupando el primer lugar en el mismo que Brasil al cual había derrotado en la primera jornada. En octavos de final se volvió 6 a 0 a Paraguay y, cuando las expectativas estaban en lo más alto, llegó a Argentina con un 3 a 0 letal en cuartos de final para cortar el momento. Copa del Mundo 2010. La última vez que Argentina y México se vieron las caras en un mundial. Esta fue particularmente dolorosa debido a que... ...quedó la sensación de que le robaron al tri. Ya que el primer gol de los argentinos... ...los aficionados opinan que no debió contar por fuera de juego. Finalmente ganó el equipo, entonces dirigido... ...por Diego Armando Maradona por 3-1... ...y el sueño quedó al borde una vez más. Con lo que en este mundial se volverán a ver las caras... ...una vez más México y Argentina. Los últimos datos muestran cómo México mostró resistencia ante Polonia empatando 0 a 0, ocupando el segundo lugar en el grupo C, mientras Argentina está dolida por la derrota contra Arabia Saudita. A dos días de que comience el partido, se desató la pelea en las calles de Qatar por parte de los aficionados de ambas selecciones al circular un video en las redes sociales en que se golpean e insultan en las inmediaciones del fanfest en la ciudad de Doha. En el clip de unos segundos se aprecia cómo un hombre golpea y patea a otro dejándolo en el piso, Siendo auxiliado por otros aficionados Mientras tanto, otros dos hombres se empujan entre sí Mientras escuchaban insultos Una vez que los golpes cesaron Los seguidores de ambos países No dejan de lanzarse ofensas En donde además, aprovecharon para denigrar A los jugadores de ambos equipos También se aprecia cómo los mexicanos comenzaron a insultar a Lionel Messi, una de las figuras más importantes para la selección de Argentina. Cuando el vídeo terminó de hacerse viral, la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que no hay noticia de detenidos o lesionados tras el lamentable encuentro llamando a los hinchas a calmar los ánimos, evitando una situación similar el próximo sábado. Hasta el momento se desconoce quiénes habrían comenzado la pelea, sumado a que en ningún momento se observa a alguna autoridad intervenir para controlar la situación. ¿Y bien? ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Qué opinas de este desafortunado encuentro? ¿México se hará con la victoria o...? De nuevo Argentina volverá a imponer su soberanía en el juego. ¡Suscríbete! Para seguir nuestro contenido y enterarte de las últimas noticias. Cualquier opinión que nos quieras dejar, escríbela abajo en la caja de comentarios. Te dejo por aquí otro vídeo que te va a encantar. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!